Eh, no voy a precisar como la compañera de, de Canarias o como la compañera de... de... de Cabo Verde, eh, explicar dónde es el Estado francés, ¿ah? porque es, sabemos que es un Estado imperialista y colonial, y eh, o sea que... Está muy bien indicado en todos los mapas y en todos los, los libros de historia. Bueno, no quiero repetir, obviamente, lo que los compañeros y las compañeras han, han desarrollado como análisis, de, eh, obviamente, de la crisis eh, que, que vivimos del capitalismo. Una crisis más, sabemos perfectamente que el capitalismo tiene sus crisis eh, sistémicas, del propio sistema capitalista precisa tener crisis. Estamos en una crisis profunda, como lo explicó el compañero venezolano, de, del neoliberalismo, ¿no? que vino a, a responder el propio neo, neoliberalismo a la crisis del capitalismo en el comienzo de los 70, finales de los 60. Eh, y obviamente que el COVID no provocó esas, esa, la crisis que estamos viviendo, sino que, que la amplifica. Eh, todo, todo el abanico de consecuencias tremendas para nosotros y nosotras trabajadoras y trabajadores fueron descritas por los compañeros y las compañeras anteriormente, o sea que no me voy a... a no las voy a desarrollar más. Y quisiera, a su vez, tal vez, eh, enfocar una reflexión, un debate que podríamos tener sobre de alguna manera, los puntos positivos de esta crisis y de este COVID. Eh, a su vez, bueno, en primer lugar, me parece que, nos parece, que lo importante es que eh, queda bien claro la incapacidad de este sistema capitalista para eh, la vida, simplemente. La incapacidad, y o sea que de alguna manera tuvimos razón todos nosotras y nosotros, en repetir durante todos estos años de militancia, de militancia sindical en nuestros lugares de trabajo, que las medidas de privatización de la salud, de la educación, eh, la privatización de la universidad también, porque estamos eh, enfrentados y enfrentadas a que las patentes justamente eh, de las vacunas que es una de las soluciones, la solución más importante para combatir eh, esta, esta pandemia, estén en, la, en las manos justamente de, eh, de empresas privadas. O sea que, evidentemente, lo que, vamos, lo que estamos analizando nos ref eh, salimos reforzados porque venimos repitiendo esto hace, hace por lo menos 30 años. Eh, a su vez, lo que esta pandemia, eh, esta crisis ha enfocado también es la importancia de que el trabajador y la trabajadora vaya a trabajar y que en realidad somos nosotros y nosotras que producimos la riqueza. Eso pienso que fue, pensamos que fue también importante de la pandemia, el hecho de que cuando el año pasado el confinamiento fue total y todos eh, toda lo, lo, los trabajadores y trabajadoras de, de la producción no pudieron ir a producir productos, en realidad empezaron a faltar productos. O sea que ese cuento que nos, nos, nos, nos fue construido eh, de, del neoliberalismo, donde la riqueza era producida por la finanza, eh, bueno... Ese cuento se ha acabado, no nos pueden contar más ese cuento. El tema es de cómo convencer a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, cómo convencerlos para eh, bueno, salir a la calle, seguir eh, luchando y también cómo podemos luchar frente a esta transformación de alguna, de alguna manera del espacio de trabajo que fue muy bien explicado por el compañero que nos describió todas las, todas las facetas del teletrabajo. A su vez, me parece también, nos parece también importante resaltar que durante esta, esta pandemia y, y durante el año pasado justamente, primero se enfocó la importancia de servicios esenciales. Y eso pienso que colectivamente a escala mundial hubo una tomada de conciencia de que, en realidad, los servicios esenciales a la vida del ser humano eh, eh, eran la, el tema de la salud, el tema de la alimentación. Y eso creo que nos enfoca en lo esencial, que también fue, fue desarrollado por, por varios compañeros y compañeras, o sea que no lo voy a desarrollar, el tema de que, eh, la, la, la vida la, la defendemos nosotras y nosotros los trabajadores y las trabajadoras. A su vez, tenemos que resaltar que justamente esos servicios esenciales somos las mujeres, a 90% a hacerlo, y fuimos las mujeres cajeras de los supermercados, eh, enfermeras, eh, que estuvimos en primera línea, en, durante esta pandemia y todas eh, esas trabajadoras sumamente precarizadas, además. Me parece también importante resaltar que durante el año pasado, esos dos meses de confinamiento, por lo menos en Francia, las violencias sex machistas eh, en las casas han aumentado de 30%. O sea que no voy a, a volver a a resaltar lo que la compañera de Canarias ha, ha subrayado, pero efectivamente, para nosotras las mujeres, eh, el volver, el tener que estar encerradas en, la, en, la, en las casas, tiene sus consecuencias. Eh, a su vez, lo importante también que... Eh, las organizaciones sindicales hemos sido muy importantes durante esta, este confinamiento, durante eh, la, digamos, toda esta, esta pandemia, porque hemos defendido concretamente la salud de los trabajadores y las trabajadoras que tenían que estar en, su, en sus puestos de trabajo. Entonces pienso que también ese es un punto positivo eh, que colectivamente hemos podido resaltar ¿no? Sabemos perfectamente todas, las, todas las, eh, la de, a qué punto las organizaciones sindicales en el mundo entero se tratan de, de ser deterioradas eh, con la información, ¿no? que ya no servimos para nada, etc. Eh, solo para, como ilustración, hemos, eh, en una de las plataformas de Amazon, eh, doy este ejemplo porque Amazon es, como, es una, una multinacional emblemática, y sabemos toda, todos y todas el, las, las condiciones de trabajo lamentables que tienen las trabajadoras y los trabajadores en Amazon. Hemos conseguido, por una lucha sindical en una de las plataformas de Amazon en, en el Estado francés, que eh, durante cinco días esté cerrada la plataforma Amazon, ¿por Por exigir que el protocolo sanitario sea puesto en, eh, en práctica. Entonces, el tema del protocolo sanitario, a, a, ¿no? de, de, de tenerlo que, que poner en, en, en vigencia, en, en práctica en las empresas, fue un, un elemento importante para reavivar la importancia de nosotros y nosotras, delegados y delegadas sindicales en nuestros lugares de, de, de trabajo. Bueno, eh, obviamente el tema de, de las patentes, pienso que ese es un punto esencial que nosotros y nosotras eh, tenemos que nuestras organizaciones sindicales, que nos reconocemos justamente en este sindicalismo de lucha y en un sindicalismo de, de transformación social, podríamos, eh, a pesar de nuestros matices, eh, podríamos justamente eh, levantar, esa reivindicación de una manera unitaria, absolutamente unitaria, que todas las organizaciones sindicales que sean de, afiliadas a la FSM, a la CSI, o no afiliadas, o digo, poco importan nuestros matices, que nos unamos con ese propósito que me parece que es eh, unánime eh, sobre el tema de las patentes y de la... De, la pub, de, de, de tornar público y, y uh, las vacunas. Bueno, eh, todo esto obviamente es, nos pone en la evidencia que, de, que tenemos que tener un cambio radical del modelo productivo, que tenemos que reforzar justamente nuestro objetivo anticapitalista y feminista y ecologista, y, eh, bueno, eh, la Unión Sindical Solidaire viene a, a subrayar, a reforzar eh, que el honor que tenemos de considerarnos aliados y aliadas, pero bueno, la organización que es aliada a la plataforma de los sindicatos de Naciones Sin Estado. La lucha, eh, justamente, anticolonialista. Y el tema de la, del derecho a la autodeterminación de los pueblos es para nosotros, para la Unión Sindical Solidaire, un tema esencial porque sabemos perfectamente que la explotación capitalista se encaja eh, en, la, en toda la estructura de, eh, colonial que que se estructuró con, con la colonización y que los estados imperialistas son los mismos que los imperios coloniales. Bueno, muchísimas gracias por toda por todo este, esta invitación y deseamos, la Unión Sindical El Solidaire desea obviamente que este octavo congreso sea sumamente productivo porque precisamos de ustedes, precisamos de la SIGA en, para combatir este sistema injusto y para luchar por otra distribución de las riquezas. Bueno, muchísimas gracias.